Bueno, esta tarde el Senado va a retomar el debate por los cambios para el límite al gasto electoral eh, del plebiscito del próximo 25 de octubre. Vamos a profundizar en este tema con la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días muy buenos días buenos días a todos los esta senadora debió haberse despachado ayer sin embargo se pospuso para hoy y eh, la primera pregunta es qué es lo que está pasando cuáles son los principales obstáculos que ha habido en la discusión respecto al límite de gasto electoral? A ver, primero, hoy día no hay regulación eh, y es importante señalar aquello. No existía ninguna norma en este ámbito para el plebiscito y por lo tanto se hace necesario legislar. Estamos a pocos días de que parta el proceso de, de campaña propiamente tal de eh, las opciones, apruebo o rechazo eh, para la consulta que va a haber el 25 de octubre. Y eh, en atención a ello, eh, la propuesta eh, para modificar o para, digamos, incluir normas que regulen estas materias. ¿Cuál es el principal punto? Eh, el principal punto dice relación con que eh, algunos no quieren poner eh, límite eh, y eh, otros quieren que se establezca según opción, eh, apruebo o rechazo. Y yo creo que en las condiciones en las que estamos hoy día como país se necesita... Eh, obviamente ser tremendamente claros en eh, la cantidad de recursos que se van a poder destinar a aquello y cómo estos eh, le llegan a las distintas opciones y a los distintos grupos o eh, movimientos que hay en, en este sentido uh -huh. eso es lo que estaba dificultando que ayer pudiéramos votar porque no había un acuerdo respecto de eh, montos y forma de distribución y yo espero que hoy día a las 4 de la tarde cuando estamos convocados ya eso esté resuelto Claro, vamos al tema de los montos porque aquí ha habido diferencias escuchábamos ayer al senador Francisco Huanchumilla decir que, que estaba siendo demasiado alto, que hay que tener en cuenta el contexto que está viviendo el país no un poquito de, de pudor respecto a la situación de millones de chilenos, eh, ¿qué pasa con eso y cómo va a ser la regulación respecto a los partidos respecto a las distintas opciones el apruebo o el rechazo. ¿Cuál es su posición frente a eso? Bueno, yo creo que hay que ser tremendamente cuidadosos. Eh, las condiciones en las que estamos hoy día en, en el país eh, ameritan que seamos austeros eh, y yo creo que eso es un tema que hay que poner encima del debate. No puede ser cualquier eh, monto. Yo no sé, están trabajando de hecho hoy día durante la mañana en, en, esa, en ese tema específico los miembros de la Comisión de Constitución del Senado. Y creo que hay que ser muy, muy cuidadosos. Yo coincido en eso con el senador Chaguán. De hecho, ayer lo conversábamos con eh, Francisco Guantumilla, Jorge Pizarro, eh, Álvaro Lizalde. Eh, y no podemos eh, cometer errores en esta materia. Y lo segundo es eh, quiénes obviamente pueden eh, hacer eh, campaña. Yo creo que cualquier persona eh, puede eh, hacer campaña por una u otra opción. Pero desde el punto de vista de los recursos... Eh, creo que tiene que existir eh, mínima eh, representatividad u organización y aquí eh, obviamente las organizaciones sociales son eh, entes eh, válidos eh, yo creo que tienen que tener algún tipo de reconocimiento algún tipo de personalidad jurídica eh, ya sea municipal o eh, digamos de existencia propiamente tal y los partidos políticos que duda de aquello eh, y obviamente ver cuál es, cuál es el equilibrio entre una y otra eh, opción para que todos puedan manifestarse pero eh, con límites tal como existe hoy día en eh, los aportes a las campañas electorales por eh, presidenta, presidente o eh, parlamentarios o parlamentarios y alcaldes y concejales yo creo que es parte de las reglas del juego y la transparencia es fundamental ¿quién aporta? ¿cuánto aporta? No son temas menores, yo creo que eso lo, lo discutimos en el pasado, me tocó a mí, eh, por cierto como ministra, se exprese llevar adelante esa discusión en el Parlamento, yo creo que es parte de las cosas que tenemos que mantener, transparencia y límite al gasto. Bueno, quedan menos de 70 días para el plebiscito constituyente y en los últimos días hemos escuchado una serie de cuestionamientos respecto a la factibilidad de realizar la consulta, realizar este plebiscito. Eh, me gustaría conocer, senadora, su posición. ¿Cree que es momento de plantearlo, que hay otra intencionalidad de quienes están planteando eh, la posibilidad de la postergación del plebiscito? Mira, yo creo que hay algunos que no les gusta la idea, que no les ha gustado nunca eh, y que se oponen a que se realice ahora o después. Eh, y yo creo que tenemos que hacerlo bien. Eh, por cierto, nunca uno puede poner en riesgo la salud de las personas, pero eh, creo que no podemos poner en duda eh, la necesidad de hacer el plebiscito. Hoy día Chile atraviesa eh, una crisis no solo social, sanitaria eh, y económica, también política y por lo tanto creo que es importante que desarrollemos la construcción entre todos, eh, y eso creo que es fundamental, entre todos, eh, de un nuevo marco constitucional, en el que nos, nos demos las reglas, no solo de qué tipo de régimen político queremos tener, que es un tema que ha estado bien en el debate en el último tiempo, me ha tocado participar en muchos eh, foros y encuentros con el tema del presidencialismo, o el semipresidencialismo, o semiparlamentarismo, sino que también qué instituciones eh, tenemos, cómo son esas instituciones y finalmente eh, cuál es el catálogo de dere derechos eh, económicos, políticos y culturales que el país necesita y yo creo que eso hay que hacerlo, no podemos seguir chuteando esta pelota hacia adelante porque no nos hace bien pero hay un elemento que es clave, que es el escenario sanitario y nadie tiene certeza respecto a lo que va a ocurrir el 25 de octubre. ¿En qué situación va a estar el país, pese a las predicciones que se puedan realizar? El presidente de la Comisión COVID-19 en la Cámara Baja, eh, el diputado Mulet, decía que eh, efectivamente había que abrirse al escenario, que no es... Lo deseable, la modificación de la fecha, pero que de todas maneras uno no puede evaluar antes al menos de eh, la segunda quincena de septiembre. ¿Usted también cree que es así, que habría que volver a evaluar esto o definitivamente es inamovible la fecha del plebiscito? A ver, siempre se puede evaluar, pero creo que no es el tema a debatir hoy día. Uh -huh. Hoy día tenemos que eh, primero hacernos cargo de que tenemos un problema sanitario no menor. Aquí hay un tema que no se ha querido abordar por las autoridades, que es el tema de la trazabilidad. Eh, me parece de verdad impresentable que se diga que eh, la culpa es de las personas cuando desde el punto de vista de gobierno no hemos sido capaces de hacer un buen proceso de trazabilidad que todos los gobiernos en todo el mundo insisten y todos los expertos insisten que es fundamental, nosotros fíjate que lo dijimos con mi equipo en marzo de este año testear, trazar y aislar que eran tres claves del de éxito de quienes lo habían hecho bien y resulta que en Chile no tenemos trazabilidad eh, por lo tanto, yo me concentraría en resolver esos problemas eh, y todavía hay tiempo para eh, tomar decisiones si es que son necesarias en materia de plebiscito. Pero hoy día tenemos una fecha, es conocida, tenemos un proceso en marcha y eh, yo le pediría a las autoridades de gobierno. ¿no? Eh, en particular eh, interior y eh, salud, que se aboquen a implementar un sistema de trazabilidad que los expertos señalan aún no existe. ¿Y cómo evalúa en ese sentido, senadora, la gestión del ministro Enrique París? Porque el tema de la trazabilidad es un tema que se viene hablando desde marzo, como uno de los ejes ¿no? del control de la pandemia, la necesidad de avanzar en ese punto de la estrategia TTA, pero... Eh, hemos visto que sigue sí, habiendo dificultades y eso podría significar un aumento importante de casos, especialmente en las zonas que ya están entrando en las fases más avanzadas de este plan. Eh, ¿Qué cree usted que ha ocurrido en ese sentido? Mira, Andrea, tú lo dices muy bien, la estrategia TTA, para los que nos están escuchando y no saben, es, tras, es testear, trazar y aislar. Eh, y creo que, si bien es cierto, se ha... Eh, después de muchos muchos muchos eh, solicitudes se ha logrado instalar un nivel de testeo eh, más adecuado con lo, con lo que los países han hecho adecuadamente en otras partes del mundo eh, en materia de trazabilidad estamos al debe yo creo que eh, cuando miramos por qué sale el ministro Mañanich, bueno, eh, tuvo un déficit enorme en su gestión y hoy día yo creo que el ministro París está enfrentando a una situación muy compleja desde ese punto de vista y creo que tiene que reforzar ahí, creo que él es una persona no solo que escucha, eh, sino que con la que se puede conversar ha sido al menos mi experiencia y creo que él tiene que eh, poner el acento en ese ámbito donde claramente nuestro país está al debe. Y en ese sentido la situación de regiones, senadora usted como también representante de, de regiones, ¿no? Hay preocupación porque conversábamos por ejemplo ayer con el alcalde de Punta Arena, una comuna, una ciudad que retrocedió eh, en los avances que había hecho y decía, bueno, la situación de trabajabilidad todavía es dependiente de la administración central y eso es un problema porque estamos teniendo dificultad para avanzar. Avanzar en ese aspecto. Mira, yo lo veo con, con, en, en mi región, en, en nuestro Maule, eh, y he estado en reuniones con, con el alcalde con el alcalde de distintas comunas, de hecho, Curicó sale de la cuarentena que tenía después de que los números obviamente acompañaron. Eh, pero eh, el, lo que me dicen en general las autoridades locales con las que converso y me reúno es que nos falta... Eh, buena, buena parte del esfuerzo desde el punto de, de vista de la trazabilidad si no apuntamos ahí la verdad es que vamos a una situación de rebrotes permanentes eh, que nos van a afectar y que van a seguir afectando además no solo la vida de las personas, tenemos de acuerdo al DIE del Ministerio de Salud eh, aproximadamente 15.000 personas muertas eh, pero también van a afectar eh, las condiciones de eh, económicas y sociales de nuestro territorio y eso no es una buena noticia. Perfecto, senadora Jimena Rincón, muchísimas gracias por conversar con nosotros en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Eh, igualmente, buen día. Buenos días.